¡Scorpión escorpión dorado no puede ser! ¡El escorpión dorado no puede ser! Alex no Montiel Alex Montiel, ¿Qué? Alex Montiel. <ríe> Bueno, el escorpión dorado parece que si no saben quién es Alex Montiel Alex Montiel No puedo creer, no puedo creer que fracasé el escorpión. ¿no? Sí, ahora sí, dime todo, dime todo lo que me quieres no, decir. No me adivinó el güey, a pesar no. de todas las pistas que le di que eran más fáciles que para un niño de primer. Es más, hoy, hoy me comentaste en mi video. Hoy te comentaste. Hoy, hoy me comentaste. Pero viste cómo te soltaba así como el buscapiés para que voltearas el al otro busca lado. buscapiés y dije, no, güey, este fan me está otra vez molestando." <risa> no lo puedo creer, es de este güey. Bye, bye, bye, bye, bye. Lo sabíamos ¡Te lo dije! Yo también lo dije, reconoce lo dije Pero lo dije yo sí, un segundo dale. después Lo dije yo al momento, ¡claro! ¡Claro que lo era! ¿Cómo dice? Alex Montiel, Alex Montiel, Alex Montiel ¡Sí! Ah, ¡El escorpión dorado, no ¡Lo sabía! ¡Sí! Sí, sí, sí, sí, sí puede ser De atrás, eh. Alex Botiel Alex Botiel Alex ¡Sí! ¡Yo no sabía! ¡Mi amor! Alex Montiel ¡Es Alex Montiel. ¡Sí! sí. ¡Ay, no puede ser ¿sí? la un luchador social que desde 2009 se ha ganado la empatía en las redes sociales. Un ser irreverente y honesto que nos representa al expresar lo que sentimos. A huevo, te lo dije. A huevo. Bien, bien, bien, bien, no <risa> <risa> <risa> <risa> lo sabía sabía <risa> <risa> Hay un gran periodista Actor de doblaje y comediante mexicano mm. <risa> Cerrero es <risa> Mine Y participa activamente en varias causas, como la lucha contra el cáncer infantil. Para ustedes, campeones, gracias por ser un ejemplo. ¡Qué hago, papá! ¡Les dije! Shh, <laughs> shh,